Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un análisis... De lo que es la prueba común 1.13 La más grande de este año seguramente Así que vamos a darle al video que nos dio la gente de Wargaming Saludos comandantes Seguimos contándoles sobre las nuevas características De World of Tanks Que pueden revisar en la prueba común de la actualización 1.13 Sigan el enlace que está en la descripción Para leer sobre los cambios a la artillería Y los proyectiles AE En este video les contaremos Sobre la temporada 5 de pase de batalla Los cambios al mapa Minsk Nuevos mods que añadiremos y mucho más Munición H Cambios al mapa de Minsk eh, Mods, nuevos mods Y pase de batalla Pase de batalla eh, Sesión 5, nuevos estilo 3D Equipamiento y crew members eh, Miembros de la tripulación en la temporada 5 de Pase de Batalla, habrá tres capítulos de 50 etapas cada uno. Al comienzo de cada capítulo, podrán elegir un estilo 3D progresivo para uno de los tres vehículos de la temporada. A medida que avanzan en el pase de batalla, aparecerán nuevos detalles en el estilo 3D. Cuando completen el capítulo, su estilo recibirá la apariencia final y obtendrán un tripulante único. En su trayectoria hacia el final del capítulo, también ganarán nuevo equipamiento de recompensa y varias recompensas estándar. Un... Recuerden que los equipamientos de recompensa son aquellos re equipamientos que después los tenés que mejorar a través de créditos. Bien, si no mal recuerdo en este momento, tal vez alguno me corrija en los comentarios, pero creo que son 3 millones de créditos que vale pasarlo a lo que es el equipamiento mejorado. Si no, es un equipamiento normal, ¿ok? la óptica con el cosito arriba ese. Ahora, si lo querés mejorar, tenés que pagar. Una vez más, podrán ganar puntos de pase de batalla en todos los modos para recibir las recompensas menos en grandes batallas. Las ranqueadas, las Ranked Battles o las clasificatorias, sesión 10, New Battle Format, nuevos eh, formatos, de bat formatos de batalla. Cambios en la progresión del sistema, o sea, cómo vas evolucionando y en nuevos roles de vehículo. Esto ya lo dije en el video anterior. La temporada X de batallas clasificatorias los espera. Este es un lanzamiento experimental que incluye muchos cambios importantes. Podrán probar las nuevas características y determinar cómo será el modo en el futuro. Planeamos iniciar la temporada X el 28 de junio. Por ahora, estará disponible para todos en la prueba común. Primero que nada, cambiamos el formato de las batallas, redujimos la cantidad de vehículos... Todo esto que están diciendo lo dije en el video anterior y está más especificado, más claro y más detenidamente detallado porque le dediqué como 15 minutos al pase a las ranqueadas. Así que les voy, voy a estar dejando la tarjetita, de verdad, que me trabo eh, la tarjetita por ahí para que lo puedan ver si les interesan las ranqueadas, si quieren jugarlas, porque hay recompensas y algunos estilos 3D y demás. En batalla de 15 a solo 10. Tendrán más opciones a la hora de hacer maniobras tácticas y mejorará el espíritu competitivo de las batallas. En segundo lugar, el sistema de progreso y la distribución de galones se adaptarán al nuevo formato. El tercer cambio importante es la mejora al sistema de experiencia de rol. Añadimos un nuevo rol y ajustamos mejor los roles de varios vehículos según. Eh, mediano de asalto, eh, asalto medium tank, o sea, me, tanque mediano de asalto. Eh, el del medio es sniper sniper medium tank, ya supongo que todos sabrán, es eh, tanque mediano sniper, o sea, lanza francotirador, por decirlo así. Y el último es eh, breakthrough heavy tank, eh, tanque de breakthrough de choque, algo así. O de Creo que dijeron el nombre era como tanque versátil pesado, algo así. Su estilo de juego. Detallamos mejor estos cambios y otros más en un artículo especial en el sitio web. Eh, change to the mod selector, eh, Windows interface. O sea, cambios en, lo, en el selector de mod, de modo. Interfase, sí, ventana de interfase. Nuevo menú, eh, más detallado, eh, información más detallada acerca de los mods. De los modos, o mods, no sé cómo quieran decirlo. Modificamos significativamente la interfaz de selección de modo, que ahora brinda más información. Las ventanas de la interfaz se dividen según tamaño. Las ventanas pequeñas son para modos de juego estándar y permanentes. Las grandes son para batallas aleatorias y para los eventos actuales y temporales que podrían despertar el interés de los jugadores. Los modos ahora incluyen descripciones breves y detalladas. Además, pueden revisar su progreso. La nueva interfaz les permitirá elegir lo que desean jugar de forma más cómoda. Recon Mission, nuevo modo Verás, hay nuevo modo, a ver En misión de reconocimiento Pueden jugar en mapas que aún están En etapa de desarrollo Mirá, este modo no, no lo teníamos ¿Escucharon? Pará, va de vuelta Vamos a poder jugar en este nuevo modo Que son mapas que están en desarrollo Vamos En misión de reconocimiento pueden jugar en mapas Que aún están en etapa de desarrollo las batallas en este modo son similares a las batallas estándar y se tomarán en cuenta para el progreso y las estadísticas. Aquí solo pueden jugar en vehículos de niveles 8 a 10, pero las misiones personales están deshabilitadas. Sin embargo, sí pueden ganar puntos de pase de batalla y completar misiones. Luego de jugar una determinada cantidad de batallas, podrán votar por el mapa que más les haya gustado y completar una encuesta. Así nos ayudarán a saber qué mapas les gustan y cuáles necesitan mejoras. Por participar en Misión de Reconocimiento, recibirán recompensas según su actividad. Muy bueno, o sea, me, me gustó, me gustó mucho. La verdad que miren que yo a veces soy crítico de, de, bueno, de muchas cosas. Cuando hay, que decirlos, cuando hay que decir las cosas malas se dicen, cuando hay que decir las cosas buenas también hay que decirlas, ¿no? Justamente. Entonces, la verdad que me parece, me parece bien. Es un modo de reconocimiento que va a estar bueno, por lo menos va a ser interesante lo que me llama un poco la atención me hace un poquito de ruido es que se tome como medida para las estadísticas o sea que pase directamente a tu hoja de tu hoja de servicio sí raro raro porque por lo general en los modos no suele pasar eso sí suele pasar que después te dan o sea te van dando bonificaciones de cosas te van dando eh, estilos camuflajes eh, equipamientos bonos oro créditos lo que sea pero por lo general no cuentan para las estadísticas, si, sí, desde hace un tiempo, desde este pase de batalla, sí cuentan para justamente el pase de batalla, todos los, los diferentes eventos, que antes no era así. Vamos, cambios en Minsk, eh, rebalance para los of main combat areas, para algunas, eh, rebalance para eh, ciertas áreas de combate sería. El conocido mapa de Minsk recibió algunos cambios. Ahora está en otoño, por lo que la visibilidad aumentó notablemente. También eliminamos algunos objetos que dificultaban los disparos. El nivel del agua en el río es menor, y ahora hay más caminos por donde se pueden cambiar de flanco más rápido. En el centro del mapa hay obras en construcción, por lo que el área será más apropiada para el combate. Ojo porque esto va a cambiar un montón el mapa Mirá lo que es, te acordás que acá tenías Bueno, acá recién lo vieron Acá tenés la calle principal Bien Va, principal tampoco, no es la calle principal pero Es la, la, la, la calle que parte al medio del mapa eh, Acá se ponen los ligeros Van espoteando por toda esta parte de acá abajo y, eh, y los casos se ponen al fondo Después tenés la parte del medio acá Donde se van a pelear los medianos, más o menos Y los pesados pueden ir o por este bien flanco Por este flanco de acá, o por el otro flanco Pero mirá cómo cambia esto porque muchas veces, los que pasaban por acá Eran castigados por los que estaban acá abajo O viceversa Si tu equipo había ganado un flanco y tenías alguno que esté por ahí Medio distraído allá abajo, se iba a comer Una que ya verás tú eh, Fíjense cómo cambia, así lo dejo y ahí mirá esto Dentro del mapa, hay de flanco Es muchísimo de cambio, o sea, cambia directamente el mapa te digo. En el centro del mapa Hay obras en construcción, por lo que El área será... Acá los torreteros, me pasa que es... Los torreteros siempre tienen la ventaja. Bol. Eso, eso es, un, es un qué. Porque acá, en esta parte de acá, tenías una zona de movilidad, te podías mover para todos lados, que pum, que pan, Ahora ya acá se te pone un buen torretero duro y andás a sacarlo, ¿no? O sea... Más apropiada para el combate. También modificamos otras áreas de combate. Para el Ojo, también es verdad que si se ponen ahí, los casas también tienen más chance. Acá los cazas también a veces, a veces no siempre. Estaban un poco limitados. ¿Por qué? Porque si te ponías allá atrás de todo, de esta parte de acá, eh, podías pegar, pero si no te venía ninguno por este lado, estabas totalmente muerto. Porque ¿cómo cambias de flanco? Es muy complicado, complejo. La otra zona es muy de ciudad, son cuadros o sea, era muy, muy complejo. También modificamos otras áreas de combate. Añadimos nuevos caminos y más cobertura. Con todo ha cambiado Mira esto añadimos nuevos caminos y más cobertura con todos estos cambios el mapa debería ser más universal a la hora de elegir una ruta bien, me sin bien. embargo las tácticas de siempre también funcionan me parece me parece correcto por lo menos eh, Nuevo interfaz elementos de nuevos elementos de interface. HP in team panels o sea puntos de vida en el panel del equipo y en el minimapa, comandar cámara. Seguimos implementando mods populares en el juego. Ahora pueden ver los puntos de vida de los aliados y de los enemigos en los paneles del equipo y el minimapa. La cámara del comandante ayudará a evaluar mejor la situación de combate y a encontrar oportunidades para atacar o retroceder. Los tres mods se pueden activar o desactivar en la pestaña Juego de la configuración. Me parece bien, me parece bien que vos puedas A ver Quargame siempre dice que podés utilizar cualquier tipo de mod En tanto y en cuanto No te signifique una ventaja O sea que vos tengas una ventaja Y que el otro no la tenga, ¿bien? Pero acá puede ser totalmente válida para todos ¿Bien? Uy, casi rompo todo Cambios al clan y vehículos premium. El M60, el 121B, el IS5, el T23C3, el Chieftain T95, el KB4 Krab... M41D, el M41D, o sea, el Bulldog. Eh, pero creo que este es el M41D, es el americano. Refresquenmelo, lo son tanto los, los, los tanques chicos que a veces me olvido. El M41D, si no mal recuerdo, es el Bulldog, pero en vez de ser alemán es el, es el americano, creo. El ZENLAC, el ligero que no tuvo mucha fama, eh, británico de tier 8, T-92 y su 130. Son los cambios que va en esos tanques va a haber cambios. Ajustamos las características de vehículos de clan para que sean más relevantes y para resaltar su rol en batalla. Mejoramos el blindaje de la torreta del estadounidense M60 y del chino 121B. Ahora serán más efectivos en escaramuzas posicionales junto a otros tanques medianos. Además, el 121B recibió un chasis más grueso. Pará, pará, pará un segundo porque acá me corro. Chao, me voy acá, chicos. Nos vemos en Disney porque si no le saco ahí lo que, lo que está informando. Justamente esto. El M60 le mejoran la torreta. No dice cuánto, dice improve nada más. O sea, mejora. No, no, no sabemos de cuánto. Y el 121, si lo tenés, presta atención. 121B, el Chinese, el chino, en Reload Time, pasa de 8.1, le bajan 0.6 segundos. Eh, promedio se lo sube. El daño promedio se lo suben 219 de HP. Pasa a tener 2909. Eh, improved Torret and Armor. O sea, le mejoran la torreta y el blindaje del chasis. Um, Velocidad final máxima, 55 km por hora y la reverse speed, o sea, para tricky, para atrás, eh, 25 km por hora. Una mejora a la recarga de cañón y mayor velocidad. Esperen que me, me voy de acá, me saco, ahí vuelvo a mi lugar. Vamos. Realizamos cambios leves al IS-5 y al T23E3. Pot IS-5, si lo tenés. Dispersión durante el movimiento de la torreta o del chasis. Eh, baja 0,04. Dispersión en el giro de la torreta. Baja 0,06. Y gun depression angles, eh, menos 7. Wow, chabón. El IS-5, ojo con el IS-5, bro. De menos, o sea, menos 7 grados de depresión. Dejó de ser el típico ruso sin depresión. ¡Qué raro que hagan eso! Está bien que estaban de suso y toda la bola pero qué raro que un ruso va a hacer eh, verlo con mucha depresión. ¡Raro! potenciamos la estabilización de sus cañones y también mejoramos la depresión del cañón del IS-5. Transformamos al Chieftain T-95 en un tanque mediano clásico. Mejoramos la estabilización de su cañón. Redujimos el tiempo de recarga. A ver, sé que tal vez no mucha gente lo tenga. Chiste en 95 pero vamos a dar las características nuevas. Dispersión durante el movimiento y del torrete de y chasis. Baja 0,04. Dispersión durante el movimiento de la torreta. Baja 0,04. Tiempo de recarga. Baja 0,8. Están 7,5 segundos. Eh, DPM. Sube 185. Pasa a tener 1920. Engine Power. O sea, potencia de motor. Le suben 100 la potencia de motor. Va a tener una potencia específica de 17 Hz por tonelada, o sea, caballos por tonelada Y el, el eh, y, o sea, de 15, es un montón, de 15 a 17, o sea, cambian los tanques totalmente Y view range, o sea, visión, 400 metros, le suben 20 metros de rango de visión Aumentamos el alcance de visión y potenciamos su motor El KV-4 Kreslavski ahora tiene más puntos de vida y reforzamos los puntos débiles de su torreta bueno, cabe otro Krabslowski. Eh, dispersión eh, bajan 0,07. Durabilidad le suben 200 puntos de HP más. Eh, le mejoran la torreta, la, la armadura de la torreta. Le mejoran eh, la potencia de motor. Pasa a 14,06. Va a ser directamente ya un mediano, o sea. Y la velocidad máxima va a ser de 40. También mejoramos la potencia de su motor y su velocidad máxima. Estos cambios mejorarán la capacidad de supervivencia del tanque. Además de los vehículos de clan, modificamos tres tanques premium La contraparte china del Bulldog estadounidense China era, ahí está, ¿Ves? yo pensaba que era americana Ahí está, listo, volvimos, es chino El tanque ligero M41D desempeñará su rol con más confianza M41D, velocidad máxima 68 km por hora eh, Velocidad en reversa 24 km por hora, o sea dos más Y rango de visión 20 metros más, es un montón Gracias a un alcance de visión más amplio y a un aumento en su velocidad hacia adelante y en reversa El FB 1066 Senlac británico ahora tiene mayor alcance de visión y un cañón más preciso Ahora el británico será más competitivo comparado con otros tanques ligeros Yo en su momento hice un análisis del Senlac, lo usaba en línea de frente más que nada, ¿sabes por qué? Por la explosiva que tiene Después vayan y fíjense la explosiva, creo que tiene 102, si no mal recuerdo o algo así, la verdad es que hace muchísimo Que no lo uso eh, No me parecía que estaba para nada competitivo En lo que tiene que ver con las batallas random Ni mucho menos en, en línea de frente lo usaba un montón Pero es que el tema que con los CBR Y todo eso es imposible porque Te las clavan todas Y vos con este el tiro a, a, a Mordor O sea, imposible Vamos a ver nivel. si ahora queda bien Su contraparte estadounidense, el T-92 Recibió cambios a la penetración del blindaje De sus proyectiles estándar y especiales Ah, es que está muy desfasado, bro. 189 pasa a penetrar con 14 milímetros más. Y de la de la especial. Estándar y especial, le dicen ellos. Ok. Eh, 230. Está bien ahora. Suficiente para que un comandante disfrute no solo de la exploración activa, sino también de infringir daño. Mm. Seguiremos de cerca la efectividad en combate de estos vehículos. Y de ser necesario, haremos más cambios. Nuevas opciones para eh, crear eh, fragmentos de planos, los planos, viste, con los que vas evolucionando el tanque más fácil, o sea, vas eh, investigándolo de manera más, más rápida, digamos nueva, eh, Nuevos caminos para obtener eh, fragmentos perdidos, Music fragments. Podrán probar la nueva opción para obtener los fragmentos de plano que necesitan Ahora hay una ayuda mutua entre las alianzas nacionales de la campaña del segundo frente. Si no tienen suficientes fragmentos nacionales cuando investiguen un vehículo, pueden crearlos usando los fragmentos de plano de una nación aliada. Necesitan seis fragmentos aliados para crear un fragmento distinto. La prueba común está abierta, comandantes. Prueben el nuevo formato de batallas clasificatorias. Bueno. Conduzcan vehículos modificados en el rediseñado Minsk. Vean el juego desde otro ángulo, con la ayuda de la cámara del comandante. Y sobre todo, compartan sus comentarios para que podamos mejorar el juego juntos. Buena suerte. Bueno, amigos, hasta acá la 1.13, lo que se viene, por lo menos, ya como les dije anteriormente, los cambios son muchísimos y tendremos que estar muy, muy atentos para ver cómo sigue esto. Déjenme en los comentarios, quiero saber qué piensan ustedes, cómo lo ven. Eh, como siempre voy a estar respondiendo los comentarios Déjenme ese like Suscríbanse y nos vemos En el próximo video Chau chau